Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi creado. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor.